como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero llenos de vida, como castigados, pero no muertos, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Os hemos hablado con franqueza, Corintios. Nuestro corazón os hemos abierto. No hemos sido mezquinos en nuestro amor por vosotros, pero vosotros sí lo habéis sido en vuestro propio corazón.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 Primer Libro de Crónicas, Capítulo 1 Adán, Set, Enos, Cainán, Maalaleel, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Azkenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javan, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Avila, Sapta, Rama y Zapteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedan. Cus engendró a Nimrod. Este llegó a ser poderoso en la tierra. Mizraim engendró Udim, a Ludim, Anamim, Naftuim, Patrusim y Casluim. De estos salieron los filisteos y los caftoreos. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al hebeo al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Los hijos de Sem: Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram, Hus, Ul, Geter.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 Abraham engendró a Isaac, y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Los hijos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeús, Jaalam y Coré. Los hijos de Elifaz, Temán, Omar, Sefo, Gatam, Senaz, Timna y Amalek. Los hijos de Reuel, Naat, Sera, Sama y Misa. Los hijos de Seir, Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Los hijos de Lotán, Ori y Omam. Y Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal, Albán, Manaat, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Sibeón, Aja y Aná. Disón fue hijo de Aná. Y los hijos de Disón, Amram, Esban, Itran y Kerán. Los hijos de Eser,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 hija de mesahab muerto adad sucedieron en edom los jefes timna alba getet Aulibama, ela pinón cenaz temán mipsar magdiel e Iram. estos fueron los jefes de edom capítulo 2 estos son los hijos de israel rubén simeón leví judá Isacar, zabulón dan josé benjamín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 Calcol y Dara. Por todos cinco. Hijo de Carmi fue Acán, el que perturbó a Israel porque prevaricó en el anatema. Azarías fue hijo de Etán. Los hijos que nacieron a Esrón, Jerameel, Ram y Kelubai. Ram engendró a Aminadab y Aminadab engendró a Naasón, príncipe de los hijos de Judá. Naasón engendró a Salmón y Salmón engendró a Boaz. Boaz engendró a Obed. Yobed engendró a Isaí, e Isaí engendró a Eliab, su primogénito, el segundo Abinadab, Simea el tercero, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Osem, el séptimo David, de los cuales Sarvia y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarvia fueron tres, Abisai, Joab y Asael. Abigail dio a luz a Amasa, cuyo padre fue Jeter Ismaelita. Caled, hijo de Esrón, engendró a Jeriód de su mujer Azuba. Y los hijos de ella fueron Jezer Sobab y Ardón. Muerta Azuba, tomó Caleb por mujer a Efrata, la cual dio a luz a Ur. Y Ur engendró a Uri, y Uri engendró a Besaleel. Después entró Esrón a la hija de Maquir, padre de Galaad, la cual tomó siendo él de sesenta años, y ella dio a luz a Segub. Y Segub engendró a Jair el cual tuvo veintitrés ciudades en la tierra de Galaad. Pero Jesús y Aram tomaron de ellos las ciudades de Jair, con Kenad y sus aldeas, sesenta lugares. Todos estos fueron de los hijos de Makir, padre de Galaad. Muerto Esrón en Caleb de Efrata, Abías, mujer de Esrón, dio a luz a Azur, padre de Tecoa. Los hijos de Jerameel, primogénito de Esrón, fueron Ram, su primogénito, Buna, Oren, Osem y Ahías. Y tuvo Jerameel otra mujer llamada Atara, que fue madre de Onam, los hijos de Ram, primogénito de Jerameel, fueron Maas, Jamin y Eker, y los hijos de Onam fueron Samai y Jada, los hijos de Samai Nadab y Abisur, y el nombre de la mujer de Abisur fue Abiail, la cual dio a luz a Abán y a Molid. los hijos de Nadab, Seled y Apaim, y Seled murió sin hijos. Isi fue hijo de Apaim, y Cesán hijo de Isi, e hijo de Cesán, Alai. Los hijos de Jada, hermano de Samai, Jeter y Jonatán. Y murió Jeter sin hijos. Los hijos de Jonatán, Pelet y Sasa. Estos fueron los hijos de Jerameel. Y Sesán no tuvo hijos, sino hijas. Pero tenía Cesán un siervo egipcio llamado Jara. A este Cesán dio su hija por mujer, y ella dio a luz a Atay. Atay engendró a Natán y Natán engendró a Sabad. Sabad engendró a Eflal, Eflal engendró a Obed, Obed engendró a Jeú, Jeú engendró a Azarías. Azarías engendró a Eles, Eles engendró a Elasa. Elasa engendró a Sismai, Sismai engendró a Salum, Salum engendró a Jecamías y Jecamías engendró a Elisama. Los hijos de Caleb, hermano de Jerameel, fueron Mesa su primogénito, que fue el padre de Sif y los hijos de Maresa, padre de Hebrón, y los hijos de Hebrón, Coré, Tapúa, Rechem y Sema. Sema engendró a Raham, padre de Jorgoam, y Rechem engendró a Samai. Maón fue hijo de Samai, y Maón padre de Betsur. Y Epha, concubina de Caleb, dio a luz a Arán, a Mosa, y a Gacés, y Arán engendró a Gacés. Los hijos de Hadai, Rechem, Jotam, Gesam, Pelet, Efa y Saaf. Maaca, concubina de Caleb, dio a luz a Sever y a Tirana. También dio a luz a Saaf, padre de Madmana, y a Seba, padre de Macbena y padre de Gibea. Y Axá fue hija de Caleb. Estos fueron los hijos de Caleb. Los hijos de Ur, primogénito de Efrata, Sobal, padre de kiriat Jarim, Salma, padre de Belén, y Aref, padre de bet -Gader. Y los hijos de Sobal, padre de kiriath fueron Aroe, la mitad de los manaetitas. Y las familias de kiriath fueron los Hidritas, los Futitas, los Sumatitas y los misraitas, de los cuales salieron los Soratitas y los Estaolitas. Los hijos de Salma, Belén y los Netofatitas, atrot bet y la mitad de los manaetitas, los Soraitas. Y las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los Tirateos, los cimeateos, los sucateos, los cuales son los ceneos que vinieron de Amad, padre de la casa de Recap.